Amigos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer una caja mensajes de amor. Puedes personalizarla para la ocasión que necesites. Solo tienes que cambiar los mensajes y listo. Vamos ahora con el paso a paso. Corta un rectángulo en cartón corrugado de 18 cm por 35 cm y en sus cuatro lados vas a medir 5 cm, Con un lapicero sin tinta o con la tijera vamos a repasar las líneas para doblar más fácil. Para la tapa vas a cortar un rectángulo de 12.5 por 29.5 centímetros y en sus cuatro lados mide 2 centímetros. Igual vamos a repasar las líneas con un lapicero sin tinta. Ahora vamos a cortar estos extremos. Igual vamos a cortar los de la base. voy a hacer los quiebres para armar la base más fácil y vamos a armar así, nos quedaría así vamos a hacer lo mismo con la tapa, vamos a hacer los quiebres y armamos así, vamos a pegar quedaría así, vamos a colocar la tapita para ver que nos haya quedado bien, quedó muy bien acá lo que hice fue hacer unas líneas y voy a escribir un mensaje tu amor es mi felicidad Y van a repasar para que se vea más bonita la letra más gruesa vamos a decorar con corazoncitos puedes dibujarlos o pegarlos ahora a la base vamos a tomar una hoja y vamos a arrugarla también pueden hacer picadillo de papel con papel seda vamos a hacer picadillo lo voy a hacer con papel porque me parece que también queda muy bonito y como delicadito acá ya había cortado papel blanco y tonos pastel vamos a colocar chocolatinas o el obsequio que desees regalar voy a tapar un poco acá con el papel y voy a poner la tapa se fijan que quede al derecho la frase vamos a tomar una hoja de 15.5 x 14 centímetros la doblamos en la mitad aplicamos silicona líquida y pegamos, vamos a doblar de nuevo, nos quedaría así. Vamos a cortar otras cuatro. Estos son tonos pastel, ya los colores son los que deseen. Y vamos a escribir mensajes. Estos son mensajes de amor. Somos perfecto juntos. Y vamos a cortar así. Esta cajita está ideal para hacerla para cualquier ocasión. Puede ser para meses, para cumpleaños. Como les dije al principio, solo es cambiar los mensajes y listo. Vamos a copiar otro mensaje. Mi felicidad. Está. dónde estás tú y vamos a cortar así las cortamos todas así, como en banderitas o banderines o flechitas vamos a hacer lo mismo con todas, vamos a hacer estas rayitas eres todo para mí, de nuevo voy a decorar esta a cualquier lugar si es contigo, y vamos a escribir esta última. Tienes todo lo que me encanta. Bueno, las serían estas. Cualquier lugar, si es contigo, somos perfectos juntos. Esto para mí, mi felicidad está donde estás tú. Tienes todo lo que me encanta. Ahora vamos a pegarla en la parte superior de la cajita. como pueden ver es una caja, vuelvo y les digo muy rápida de hacer y me parece que está bonita para hacer cualquier regalo vamos a decorar con estos corazoncitos y terminamos Amigos, espero que el video les haya gustado. Si es así, manito arriba y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.